Me estoy quedando sin agua. Bueno, por favor. Bienvenidos, un viernes más, un viernes de vivo. Hoy tenemos un invitado muy muy especial, tenemos a Fernando, el dueño del Pastor de Mataderos. Este, así que bueno. Vamos consiguiendo invitados de primera. Eh. Vamos a esperar que se una. Saludos a, a todos. Saludos, Matías Lima. Saludos para Agustín, Cristian, Tito. Saludos para Gino. Saludos para Alan. ¿Cómo andan? ¿Qué cuentan este viernes? Fernando. <risa> eh, Andy. Un placer, un placer realmente. ¿Cómo andas, amigo? ¿Todo bien y vos? Bien, bien. ¿Qué tal Estoy ese cansado. sábado? Me imagino, este, estaba dijiste, por, viernes, por comentarte eso. <risa> dijiste viernes antes, ¿puede ser? Dije viernes, pero me di cuenta ah, que es sábado. <risa> <risa> <risa> Ojalá fuera viernes, se me pasó volando. <risa> se sí, perdona el furcio, No pasa nada. Este, llega el sábado, ¿viste? Bueno, creo que todos los que los que laburamos estamos <ríe> matados a veces. Sí, sí, la verdad. Bueno, sí, los que laburan. Yo, en, en mi caso, estoy, <ríe> estoy, estoy, estoy parado desde marzo. El, el oh. mío está, está muerto, muerto. Así que aburrido, como todo el mundo, ¿no? Y aprovechando, haciendo cosas, ¿no? Como cosas en tu casa prolijando, viste, ya no sé claro. más qué hacer porque ya está todo prolijo había que empezar a, a despintar todo de vuelta y, y empezar a trabajar de vuelta <risa> pero bueno sí, estuve, por lo que estuve viendo en este, tu perfil que es algo público, se, te dedicas a la, a la actuación, ¿no? Sí, sí, sí, laburo de esos eh, 20 y pico de años o sea, no es el no. trabajo mío esencial pero es como Ajá. Eh, es un kiosquito que tengo, ¿no? Eh, ya estoy, me he insertado en el rubro y bueno, cuando cuando busca un perfil acorde al mío, ahí estoy Perfecto, y sí, hay que, hay que esperar, esperemos que, que pronto pase esto Sí, sí, para colmo el, el rubro este que te decía, televisión, publicidad, comerciales Donde hay mucha gente, mucho equipo de producción eh, eh, Creo que va a ser el último que va a arrancar Claro. Eh, estuve escuchando que hay un protocolo de, de 20 personas, que igual me parece muy poco, que creo que no lo van a respetar porque 20 personas en set de producción es muy poco. Es nada, Pero claro. Bueno, por lo menos eh, la iniciativa está de, de, de arrancar, ¿no? Un saludo para toda la gente que se está uniendo. Muchas gracias por estar en el video con, con nuestro amigo Fernando. Creo que no te hace falta presentación, ¿no? Sos el dueño de del Pastor de Mataderos, me han dejado muchas preguntas para vos. Bueno, este, bueno, y seleccioné más o menos las mejores. Yo tengo una que para mí es muy importante. ¿Cuál fue tu primer auto? Mi primer auto, bueno, buena pregunta. mira yo quería arrancar de chico, quería tener un Falcon. O sea, quería que mi primer auto sea un Falcon. Que tengo una foto por ahí que ahora te voy a mostrar. Y yo tenía... 18 años, eh, prácticamente, y, y bueno, juntando plata hasta el último centavo para, para poder comprarme un Falcon, o sea sea cual fuera, no, no me importe que das pri, que, que, que esté bueno, no, que yo quedé un Falcon. Y bueno, me compré un, un, un Falcon 62, el, el Falcon americano. Hermoso. Sí, no, verde, un verde sabana, que es el color original, que es como un verde loro, ¿viste?, muy llamativo. Y nada, una porquería. Ese bueno, es el motor 187, ¿puede ser? No, 170. Ah, mira. 170. Cuatro, cuatro ¿Y bancadas, 170. Por, por, ¿Por qué una porquería? ¿Qué pasó? No, no, porque mi viejo tenía un Falcon 80 en esa época. Y claro, hay que ver. A manejar ese auto, yo creía que todos los autos eran iguales, o todos los Falcon eran iguales. Y no, me, me subí y me di cuenta que el auto que tenía treinta eh, y pico de años, eh, un auto que venía de, del campo, evidentemente. Y prueba, yo fui feliz dos años con. con Prá, te voy a una foto que, que tengo ahí, pará. Mostrame, mostrame, por favor. Mirá, esta es una foto. La tengo guardada. un recuerdo. Estaba hiper bajo el auto, ¿eh? O sea, yo lo compré original. Se lleva, se lleva a ver ahí. Uh, qué lindo que estaba. <risa> Sí, qué bueno que está. O sea, ¿Lo compraste bajito? No, no, no, estaba todo original. Ah. Estaba, estaba original, estaba con, con las defensas. Y bueno, yo, yo también quería, la, quería que esté bajo, pero bajo mal. mal Y bueno, era una cosa que aparte tiene llantas 13, ¿viste? Las llantas ni se veían las rueditas de adentro metidas. Era muy cómico en <ríe> ese auto. Daba, daba miedo por momentos. Y, bueno, ¿y dos años te duró? Dos años... Y bueno, juntando juntando mango tras mango para, para llegar al, al deseado sprint, ¿no? Ah, mirá. Y... ¿Pasaste al sprint después? Pasé al sprint directamente, sí. sí sí el, No, no el, el que tenés sprint, ahora. El mismo, sí, sí, sí. Ah, mirá. Yo lo compré este en el 92, el 62, y el Falcon, el Pastor, lo compré en el 94. Mayo 94. Dame un segundito. Dale. Eh. ¿Estás mateando? Mira... Yo estuve esperando este momento de hablar con vos, de llegar a los 10.000 seguidores hace ya bastante. Hice la tarea y fui anotando un par de cosas de la historia de tu Falcon. 10.000 seguidores ya, qué bárbaro. ¿En qué tiempo? Sí, este fue en 6 meses, 5 meses. Bien, venís muy bien, buen ritmo. La verdad que sí, sí, sí, muy contento. Así bien, que felicito, vamos, a ver, vamos a ver a qué llega esto. Ojalá que esto siga, ¿viste? Hay un par de, de trabas ahí importantes porque ahora, bueno, se le quiere poner un impuesto a las redes sociales, todo eso, ¿viste? Que no me diga. Me va a matar directamente. ¿A todas? Así que... ¿O a, o a Instagram solamente? A, a YouTube, y YouTube es lo que ah, YouTube. Es prácticamente... Es de lo que prácticamente subsiste el auto mío, el falcon mío, lo que me da videos todo. ¿viste? Ok. Así que bueno, a esperar, a esperar porque esto va a pasar en enero del 2021. y Hay que ver si me aparece nah. Una, nah, una no aparece una me mejor busciste. opción. Sí, sí, sí, sí. sí. Este, as, pero bueno, este, sumando las otras redes como Instagram, Facebook, también tengo 26 seguidores más o menos. Mira. Eh, me gusta mucho, me gusta muchísimo. Muy bien, te gusta mucho la, todo lo que es informática, ¿no? O lo que son redes. Eh, sí, lo que son redes, sí. Entender cómo funcionan lo que es el, el algoritmo y todo eso, ¿viste? No, no es tan fácil el tema de las etiquetas, posicionarte, aparecer primero. Claro. Eso me gusta Exacto. mucho. Exacto. Es y estoy haciendo unos, unos planes, ¿viste? De, de ver, de cómo eh, formar algo para ayudar a las personas a... A, a que logren esto, digamos Hay mucha gente que, que quisiera Lograr muchos seguidores Ya sea una pyme, una empresa eh, claro. O un famoso este, y, y bueno, le puedo darle una mano Y ver cómo, cómo podemos ayudarle con eso Sí, sí, sí, está muy bien Está muy bien Así que, bueno, tranqui. Así que del año 1994 Yo nací en 96 Así que Mirá. Ya te lo habías comprado dos años <risa> Dos años gustado. antes de que <risa> Sos un Tiene 26 Sí, 26 años el autito. Tiene 26 años ya. Y Increíble. Ese año en tu poder. Año, en año poder. 80, entonces. 79. 79. 79. Y, ¿pensaste cómo iba a terminar el auto? O sea, pensaste, ¿te imaginaste alguna vez a lo que ibas a llegar? O? No, es que todavía tampoco me imagino cómo va a terminar. ¿Viste? cómo es no, esto? Va, a terminar, <risa> va a terminar la NASA ese auto. No, no sé cómo va a terminar, imagínate. Eh, no, uno, uno cuando, cuando es chico se imagina lo básico, ¿viste? Las, las cosas del momento, las cosas de moda que estaban en aquella época, ¿no? Principio del 90. Sí. Eh, aparte, siempre, yo siempre digo que tiene mucho que ver el poder adquisitivo de uno, ¿no? Eh, y, la, y también la sabiduría que, que uno va, va adquiriendo a, a través de los años, ¿viste? Eh, obviamente. Y que la tecnología como, que avanza. La tecnología avanza que da miedo, avanza que da miedo. Eh, pero bueno, eh, el sueño mío era siempre tenerlo primero, obviamente, eh, y después, bueno, a, a través del tiempo y haciéndole cosas, siempre acompañado de amigos, de grupo de gente, preguntando, consultando, copiando a veces, y bueno, ahí llegamos. ¿Cuál fue la, cuál fue la primera modificación que le hiciste? Que vos te acordé, dijiste... Lo primero que le hice. Eh, las llantas. Lo primero que dice, las ah, llantas. Mirá. ¿Se usaban en esa época las llantas espina? ¿Te acordás? No, no las conozco. Las espinas son unas llantas que son como si fuera la de turno de carretera. Una estrella. Ahí la estoy buscando, a ver. las llanta espina. Ah, mira qué hermosas están. Sí, sí, sí. eh, se usaban mucho. Eh, bueno, era lo que había, ¿viste? No, tampoco había mucho para elegir. Creo que son las que tengo yo en mi auto, me parece. Uh -huh. No me diga. Creo que sí. Sí, sí, sí. Bah, las mías son marca de espina, la mía. Marca espina, claro. Sí. Sí, sí. Son, son las que tengo mi Igual, otras. igual la espina tiene varios modelos, pero la espina, espina, que se usaba, era como una estrella, viste, el, el aro cromado ah, y no. el centro. El centro vista. Me muestra A ver. estas son las que tengo yo, no, mirá. A ver, ¿Cuáles son? esas son las que tengo yo. No. Claro. Son muy comunes, me parece. Pero las que tenías vos, me parece que eran. Las que están ahí las negras Esta. me parece. Eh, no. No. A ver, no se ve muy bien. Creo que son esas, sí. Es como una, eh, una estrella, tal cual. Esa es. Bien. Esa fue la, la primera modificación y, y bueno, después, eh, obviamente también las cubiertas, ¿no? Unas cubiertas de Michelin, me acuerdo que había en esa época. Se llamaba el modelo MXT, unas gomas muy lindas. Y bueno, después obviamente lo, lo fui a bajar, lo llegué a bajar, un cambio de, un cambio de elásticos. El ¿Vos elástico les metiste mal alguna vez o...? ¿Cómo? ¿Vos les metiste mal alguna vez o trataste siempre de ahorrar y, y quitaron el trabajo? No, eh, la gran mayoría del trabajo lo, lo hago yo, todo. Ah, mira. Pero hay, hay, cosas, que no, hay cosas que uno no puede hacer por por espacio, por falta de herramientas o por falta de experiencia, sí. pero todo lo que es de, la estética que vos ves y los, y los diseños los hago todo yo. Uy. Siempre. ¿Y eso, eso, sí. eso fue herencia de, de, de tu papá, me imagino? Sé que tu papá siempre tuvo Falcon. No, mi viejo la verdad, el... no es tan, tan fierrero como, como salí yo. Mi viejo es no más del fútbol. Te, na te nació. Te, nació te vos nació, en el sí. Claro, sí, sí, nací. Nací con, con los genes fierreros, pero mi viejo sí siempre tuvo Ford, y, o sea que la, el fanatismo viene siempre de, de parte de la familia, mi abuelo, Falcon, Taunus, Farland, y ahí, ahí me enamoré del Ford. Ajá, bueno, y después me decía entonces que le, le, le tocaste el tema de los elásticos. ¿Para qué se cortó? ¿Cómo? Le tocaste el tema de los elásticos después del, de la llanta Los elásticos sí había, había una gente que le hacía la suspensión a los TC en esa época usaba unos elásticos muy largos bueno creo que lo hayas conocido y eran eran los elásticos de la de, de, de aquella época era lo mejorcito que había un taller de está en San Martín y elástico y bueno después eh, relojería tacómetro eh, y bueno así estuvo un tiempo largo sí. como y siempre, años, hasta original. ese momento, siempre 2.21, o sea, siempre la cilindrada que... Original. Esprin, claro, el auto tenía, lo, llevo, lo, lo llevaste a 4 litros, según lo que tengo entendido. Sí, yo lo compré, el auto tenía 68.000 kilómetros reales. O sea, nada. Uh, uh. Un, auto, un auto nuevo, nuevo era un, sí, era un titular, un señor grande, que se llamaba Francisco no? Fernández. Lo pagué 6.800 dólares. Uh. O sea, el, el dólar estaba uno a uno ahí, no es como ahora. Ajá, este, era 6.800 pesos. Era plata. Sí, es como decirte hoy, no sé, eh, decirte hoy 200 lucas, por decirte algo. Habría que, que convertir el dólar en esa época y pasarlo ahora a ver cuánto sería. Pero más o menos, no era otro caro, pero bueno, era comprable. Claro, sí, no, me parece eh, que era un poco más barato, me parece, sí. No, no, hoy en sí, día son cada vez más caros. ¿Cómo? Hoy en día los de Sprint son cada vez más caros, me parece. Lo sí, viendo. hoy. <ríe> hoy ya no, ya en auto ya no, no tiene top un auto, ¿viste? Tanto un Chevrolet, una, una Torino, una Dodge, son autos clásicos que, que ya la gente está, están todos avivados, por decirlo de una forma. Pero bueno, el que tiene un auto bueno, lo vale, y lo querés, tenés que pagarlo, así. Exactamente. ¿Y cómo cómo fue cómo te nació eso de, de irte orientando, digamos, según lo que yo tengo entendido? La gente acá sabe que, que yo soy eh, un... Estoy iniciándome en esto recién, ¿no? <ríe> el estoy tema iniciando. de los fierros. Exactamente. ¿Cómo fue que te orientaste al... A según lo que yo veo, el auto está orientado a lo que es el TC, ¿no? Este, a la, la mecánica de TC. Sí. ¿Cómo, cómo, no, te, cómo te nació... No no te creas que tiene motor de TC, tiene elementos de auto de TC, pero con respecto, si vos comparás un motor de TC con el mío, el mío tiene más cilindrada, eh, casi 3.900 centímetros contra 3.000 o 3.200 de un TC. Esto es lo que hace la diferencia del sonido, ¿viste? A, a más cilindrada, menos vueltas, menos sonido. A menos cilindrada, claro. más vueltas y más sonido. Eh, pero, no, sí, elementos tiene Pero bueno, la estética siempre O sea en lo que, Respecto a la trompa Nada que ver, ¿no es cierto? Porque es un auto original Sí eh, Un TC sabemos que tiene una trompa de fibra Pero siempre dándole Ese, ese toque Teseísta, por decirlo de una forma eh, Pero bueno, nada más que eso eh, obviamente no tiene jaula No tiene elementos de seguridad que tiene Un auto de carrera, la, la suspensión tampoco son dos cosas diferentes. La suspensión es impresionante. Es única, me claro. parece, ¿no? La suspensión que no, tiene... No, es una suspensión que se llama colgada, le dicen. Colgante. O cuatro, cuatro links. Pero hoy por hoy ya los autos de, de picada, la mayoría de, tienen esta suspensión. Porque ya el no aguanta, ¿viste? Claro, claro. La pregunta que todo el mundo se hace también es ¿por qué se llama el pastor y matadero? Muchos me piensan que, que vos sos pastor. No, yo no, pastor no hay varios de que no sabían. De pastor no tengo ni un pelo yo. Todo lo contrario. Eh, un, un muchacho me preguntó en el... En el carretera, eh, la rivalidad de Ford y Chevrolet, siempre fue Chegole, fue el chivo, y a los Falcón, sí. a los Ford, le decían los pastores. Viste que en el campo... Los pastores, los perros pastores arrean a los chivos, las ovejas, los chivos. Entonces es como que dice, el for arrea el chebolé o manda a los chevoleos, los, los, los va dirigiendo. Pastor por ese lado y bueno, mataderos, porque soy del barrio de Mataderos. Ah, mira. Sí, pero, <ríe> pero ahí hay, hay confusión, obviamente. Si no sabés, dice este tipo es pastor. Hay varios que me preguntaban lo mismo, ¿eh? Claro. No, lo que yo lo que yo puedo puedo ver, es que se ha perdido un poco esa pasión por, por los autos viejos, viste, como que cada día más se, se no, no sé si decir abandonar, pero bueno, este... y tiene, tiene, su público, como todo. Sí. Eh, obviamente que los autos nuevos van, van acaparando su, su momento, ¿no? Como, como fue el Falcon en su momento, como fue la Gupetán, claro. por decirte algo, por decir lo que fue la Sierra, que auto que quedaron Ahí en, en la historia, pero los clásicos nunca, nunca mueren, al contrario. No, Yo creo no. que re, la gente. Que se revalorizan mucho, sí, son mucho más preciados que antes. Claro, claro, ni hablar. Pero bueno, vos, vos bien sabrás que por las redes sociales, hoy por hoy, eh, las cosas no son como antes. Eh, hoy los autos se hacen famosos a través de, de, de esto, ¿no? De lo que es Instagram, Facebook. Eh, la, sí. la repercusión que tiene todo esto, la verdad que a mí me asombra, porque yo, yo he vivido la, las dos etapas, ¿no? La etapa donde, donde no había nada, que vos tenías que sacar fotos con una camarita con, con rollo, que tenías que estar cuidando. Tengo 36, y ibas viendo, ¿viste? Por ejemplo, por ibas a una carrera, saco 10 acá, 10 y 10, y que te salgan. Y hoy, <risa> con, con un celular puedes sacar las fotos que quieras, y, y ya sabés lo que, las cosas más que puedes hacer. Así que es, sí. para la gente, digamos, de antes, es muy loco todo esto. Vos ya naciste en, en, este, en este mundo nuevo. Ahora sea, no te vas Al, a Alcancé nunca. a tocar un poco el, el otro mundo también. <ríe> un poquito, claro. Muy sí, poco, poco, un par de años de la infancia, digamos. <ríe> claro, tal cual, tal cual. <ríe> me preguntan cuántos caballos tiene el... Bueno, preguntaron cuántos caballos, cuántos caballos tiene ahora el... El Falcon con la tecnología vieja, digamos. Mira, con el, el motor viejo, motor viejo, ven, El mismo motor, pero digamos con otra tecnología que es el calculador. Eh, yo lo llegué a banquear y llegó a 350. 350. Ahora no Así se que, sabe eh, nada todavía, ¿no? No, y ahora. En realidad, tampoco voy a ganar tanto caballaje, pero sí, sí va, va a ganar en, digamos, en performance a lo que es eh, que el carburador ¿viste, que tenía um, eh, es, un, es muy de carrera ¿viste? y no lo puedes carburar para usarlo en la calle o, o, o queda corto o queda muy gordo ¿viste? Eh, o sea la inyección claro. hace sí. realmente maravillas ¿eh? en el motor y bueno, me pasé a este lado que me costó la decisión, pero bueno ya está, ya cumplió su etapa eh, 26 años no me parece muy poco <risa> Y, ¿Por qué bueno, decir que no, te costó no, la decisión? No, porque uno siempre quiere mantener esa, esa esencia. ¿viste? O, sí, la esencia del TC, la esencia del múltiple original, el restaurador del sonido, y bueno. Eh, nada, ya está, ya la viví ya. Y ahora vamos a ver qué, qué pasa con esto. ¿Está en el taller vamos ahora el, el pastor? o...? Está, está en el garaje, ¿sí? yo guardo el auto cada a la vuelta de casa y las cosas las hago ahí, de a poquito, hoy tuve todo el día. Renegado. Ah, lo estás haciendo vos. Sí, sí, sí, sí, lo hago yo. Lo hago yo. Lo, eh, o sea, lo, lo que es el armado en sí, ¿no? Después lo que es la, eh, la programación, programación, no. No, eso nada, entiendo. Eso después <risas> se, se lo llevaré a alguien ¿viste? que tire los cables y que lo, que lo arranque y bueno, entonces va. Sí, no, no, no, es fácil esa parte. Pero bueno, me, me está llevando mucho tiempo, ¿viste? Ya estoy hace casi dos años con todas estas toda esta vueltas. Y, y bueno obviamente con, con esto que estamos pasando más todavía pero bueno no soy sí único. no exactamente a ver otra pregunta que me han dejado acá qué pregunta la gente no uno me preguntó que se imagina que soy de Chicago pero no sé qué, qué tendrá que hacer. ah no está bien porque eh, Chicago pertenece al club de Mataderos eh, perdón al barrio Ajá. de Mataderos es el, el, el equipo de fútbol del barrio de Mataderos claro no, soy de Boca, pero igual, nada, por dirección, fútbol, poca bola. O sea, así que no has tenido otro auto aparte del, del Falcon. Sí, sí, tuve tuve una Cupé Sierra, no sé si le buscas la, uh, la 75 aniversario. Sí, sí, sí, sí, sí. Viste que hicieron 200 nomás, y también un hermoso auto, también un sueño tenerlo. Es mi sueño de es un... Casi como el sueño que tenía de tener ese auto. Y bueno, tuve la suerte de tenerlo y hoy por hoy hay un amigo que lo, que lo sigue conservando. Eh, yo se lo había vendido a una persona y esa persona se lo vendió a, este, a un amigo que tenía en el Facebook que no sabía que era mi sierra, porque está, está con el alerón de la cobo está cambiada las llantas. Y un día le vio la patente, y yo, esa es mi sierra, dude? no lo puedo creer. Y habían pasado 10 años y... Esa la compré en el año 98. En el año 98 la compré. Está bien, sí, buenísimo. Un auto, un auto la verdad. Si podría comprar una de vuelta, me la compraría, sin ningún duda. Yo sé que en Europa el Sierra salió con inyección. Hubo una tanda que salió con, con inyección sí, y era, a, era terrible. La, las de 6 salieron eh, en Inglaterra. Y después, bueno, la, la famosa Cosworth, ¿no? Que es el, el, el auto ese. La Cosworth, la RS. No, sí, empezamos de 500. Sí. Hay muchas cosas que no llegaron acá, lamentablemente. Y lo, de lo que yo más me lamento es de que no llegó al Mustang. Sí, llegaron algunos, ¿viste? La, en la década Daríamos de los 80, ¿viste? Cuando venían los autos afuera, los importados, Sí. Los 80, que muchos no me gusta mi parámetros de plástico. Esa, esa camada no, no me atrae. Los 80, claro. los 85, los 84. Pero bueno. Me preguntaron acá eh, si fuiste a los, a los 300 libros alguna vez. No, no fui nunca. Ajá. no, no fui, a, fui a correr al Galvez siempre, que fui a correr al autódromo. A los 300 nunca fui. No. Y hay, hay en el Galvez que va a mejorar tiempo, digamos. Sí, yo pues en... la última vez que fui hace, mira, el 2008, 2009, ya casi 11 uh, años, muchísimo. 12 años. Sí. Y nada, el auto yo, la verdad, nunca le di bola de decir, bueno, voy a ver el autódromo, lo preparo, lo dejo fino, yo lo sacaba de garaje, y acá yo estoy del autódromo unas 30 cuadras, 40 cuadras, me iba andando con el auto sí, y me sí. venía andando. Claro. O sea, como llegaba, lo ponía en la pista así como estaba y, y corría. Eh, no era esos tipos que van que van a buscar el número iba a sacarme un poco las ganas y nada más claro. pero bueno ese, viste, ese eh... sería un, un track day digamos no no no, no eran picadas eran picadas ah, Estás en el autódromo los 402 metros no 300 Ajá. como dijiste y el, eso que... es contra contra otro auto me imagino eh, ahí en el autódromo sí Claro, picadas dos autos, como los 300 Nada más que que es, que es en el autódromo ¿no? ¿Cómo te iba ahí? Eh, eh, qué sé yo Tampoco me preocupaba, el mejor tiempo que hice fue 1350 Ajá. O sea, con otro claro. motor ¿no? no, no el motor este que tengo eh, Bastante bien, o sea, tampoco era una locura eh, Los fierros que tenía, pero Como te dije antes, yo iba andando Y los traía andando, o sea Problema. No, no era la, claro, no, iba, no era con la mentalidad de ir y sí, de ganar y nada Claro, de ir ¿viste? hacer un número y, y bajar caja, bajar puente, cambiar goma, relación no La verdad que el manoseo mucho no, no me gusta en los autos Más como está el auto viste todo prolijo Te da, te da un poco de, de cosas, marcar las pinturas, las tomadas, esas cosas ¿Vos podés decir cuáles son los fierros que tiene el auto? Me imagino que te lo sabes, sí. Sí, te puedo decir todo lo que tiene. Sí, empezando de. Vamos a empezar de abajo, o de la caja. Tiene una caja Science, una caja de, de quinta. Eh, cigüeñal original, desplazado. Eh, tiene Vila Science, bulones Carrillo, tiene Pistones Forjado y asa, eh, después tiene la capa de cilindro de aluminio, la, de, la famosa de Pérez, eh, leva, la leva de Reset, es una leva zurda que le dicen, gira al revés ¿no? con, con engranajes, botador de rodillo, balancines de rodillo, y cosas, por, por ejemplo ahora va a tener los cuerpos, va a tener otro tipo de encendido, eh, cárter seco también, que es lo que la foto que usé de ayer, ¿viste la bomba? Sí. Es un, es un sistema eh, mucho mejor, ¿no?, de cárter seco con respecto al cárter húmedo Y después, bueno... Eso, lo, ¿en, qué, ¿En qué lo beneficia eso? mira El cárter seco se usa mucho en su carrera, principalmente, eh, viste que los autos, cuando vos tenés un cárter, o sea, el aceite en el cárter mismo, eh, en su carrera, al frenar o al girar, se corre el aceite, y puede, puede perder presión en ese momento. Ah, bien. Entonces, eh, al tener un cárter seco, tenés el, el, este aceite en un recipiente, normal, normalmente o siempre, alto, como si fuera un tubo, tubo largo, que ahí nunca va, nunca te hace la ¿es ¿cierto? Porque vos tenés el chupador abajo y tenés acá arriba de la entrada. Es imposible que, bien. Que, que, que ese nivel llegue abajo. Y después también eh, beneficia mucho en lo que es... Eh, sacar todos los gases que genera el, el cárter, ¿viste? O vos tenés combustión en la cámara de combustión y también tenés combustión entre, entre los pistones y el cárter. Ahí, ahí se produce una especie de gases que tenés en el cárter abajo unos chupadores, ¿no? Que, que son los encargados de sacar todos esos gases y ese aceite, y lo devuelve al tacho. O sea, es bailar Bien. finito, ¿viste? Eh, claro. Decir, bueno, quiero, quiero sacar dos caballos acá, tres caballos, ya sí, va a, a buscar pues, Todo auto. suma y resta La suma de, Toda la de, de todo Es, es impresionante también, Viste así también como, como Los pesos del auto, viste Sacarle peso acá, peso allá El tornillito, la candela eh, Todo eso, vos lo pones en una bolsa Y sacaste 5 kilos y la, y la relación Peso-potencia-otro carrera es todo Exactamente La tapa válvula esa que que te hicieron, impresionante, ah, hice, muy lindo. Le hice yo, le hice yo. ¿Te <ríe> vos? Uh. Claro. No, bueno, le haces hice Claro. ¿La hice tú no? No, hice yo. En realidad compré la tapa, pero todo lo que es el, el diseño de las letras, de, de cómo está pintada, de, salió de. Tenés salió de una de metalúrgica ahí en tu taller. <ríe> no, no, ojalá, no, metalúrgica, no, no hay cosas que las mando a hacer obviamente o sea el diseño por miedo y después bueno si vas a cortar las letras por láser viste pero ah, bueno, mira. Eh, un cambio un cambio rotundo viste porque viste que ahora está muy de moda lo negro viste las modas van cambiando y, y bueno como que me aburrió un poco me aburrió un poco el cromado y vamos oh, por el negro que tiene un poquito más de más de guerra ¿no? tenés que sortear la, la tapa que le sacaste <risa> ¿La qué? Sortear la tapa que le sacaste o usaste la misma. Ah, la tapa, no, la tapa, la, esa la, la tapa que tenía antes. La, la, la, claro. que, ¿sí, vos? la, la que tenía antes, la que ¿Cómo? Disculpa. ¿sí, la tapa de válvula que cortó. antes, sí. sí, sí, sí. No, esta, la, esta va, va, va, va a va a la pieza seguramente. Ahí tengo, tengo unas patentes viejas, mirá, las patente del, del auto, como recuerdo. Acá preguntan: ¿Qué pasó con el Falcón de Daniel? El Falcón de Daniel, el famoso Pepino. ¿Lo conoces? Lo he visto, lo he visto en varios de tus videos, sí. Bueno, eh, Dani es un, es un amigo, amigazo, amigazo de hace muchos años. Y lo vendió hace ya unos cuatro años el auto. Eh, a un muchacho llamado llama Percy, que fue el que lo tuvo al principio también. O sea, eh, lo vendió. Después lo compró de vuelta y lo volvió a vender. Eh, tiene un motor de 8 ahora. Eh, oh, oh, oh. Y nada, el auto está igual. Está siempre parado, no, no se usa. Eh, y está hermoso la verdad que es uno de los autos más lindos que he conocido. Chefer, pasando a, a otra parte, he visto, he visto el tatuaje del pastor de mataderos. ¿Viste? ¿Te imaginaste alguna claro. vez eso? ¿o? No, la verdad que esas cosas te, te dejan... Te Alguien dejan se tatuó tu auto, ¿vos puedes vos podés, vos podés creer eso? No, la verdad que mira, vos lo dijiste. Es una locura. Hay cosas que te he pasado con este auto que yo las cuento y, y vos decís, no, no, no, no puede ser que un auto que un auto genere tanto. ¿Entendés? Yo la, la verdad que no lo, no lo entiendo, porque es un auto. O sea, yo he vivido muchas cosas, más allá del, del tatuaje, cosas personales fuertes, ¿viste? De, de gente que se vino de muy lejos, ¿sabes? O sea, el auto, vino con, con su hijo, con, con su bebé. Y vos bueno, sí. decís, eh, o sea, eh, el, el, el amor que uno le pone al auto, ¿no? Eh, después todo vuelve, todo el esfuerzo, ¿no? Claro. La, la, la, la, la mala sangre que uno se hace, no, todos sabemos, los fierreros no se mucha mucho mala sangre, y después, bueno, viene viene la buena, como todo. Si sí, yo me imagino sí. que estos 26 años han sido de. de bueno, no ha sido fácil, ha sido de mucho esfuerzo, como decís vos, has renegado, has pasado, me imagino, las, las mil libras sí, con el auto sí, ese. Sí. <risa> Pasar las mil una, aparte, algo que nunca. Viste, no, la pasión. No tiene fin, en realidad, ¿viste? a decir esto es lo último que le hago, acá termino, y no, pasa un tiempo y sale algo nuevo, o lo ves, y, y lo querés tener, ¿no? Como todo. Pero es es, un, es me... un... Es un bicho muy lindo, muy sano, la verdad que los fierros, el ambiente mismo, ¿viste? Es muy es muy, es muy familiar, muy cordial, la verdad que está. No ¿Cuánto tiempo pasas nada. Para el auto, ¿cuánto tiempo estás con el auto en tu día a día? Y hoy estuve, mirá, hoy estuve de las 8 hasta las 7 y media de la tarde, así que casi 12 horas. ¿Para Mira, hacer qué? Nada, porque a veces vas y te a hacer algo y, y ese algo te lleva sí, mucho no, tiempo. Se te va todo el tiempo, exactamente, la entiendo. Pero bueno, no, otra no, no, no reniego. La otra vez fui, quería un sábado agarrar y terminar una parte de soldar y no me andaba. Se me bajó el gato, viste el gato hidráulico para levantar el auto. Y estuve cuatro o cinco horas renegando con eso y bueno, ahí se me fue todo el día. ¿Te <ríe> das que cuenta? tiempo va, vas por algo, pasa a hacer algo y se te cae una herramienta o se te rompe algo y, y dedicas el tiempo a eso que supuestamente estaba sano. Y te da mucha bronca. Ahí es cuando bueno, te acuerdas de todo el mundo, ¿no? Había algo que me había llamado la atención cuando estuviste en el último vivo. Eh, Alejandra, creo que se llama la... Alejandra, la... sí. Exactamente, con la que estuviste en el vivo. Era, eh, ¿qué va a pasar con el Falcon? Este... Vos decías que te gustaría que te enterraran con el Falcon incluso. <risa> <risa> Vos sabés que lo vi, lo vi hace muchos años, no sé dónde, no, no me pregunté dónde, pero. Eh, estaban las fotos, viste, de del momento cuando estaba en un auto, un Cadillac negro terrible en Estados Unidos, y yo dije, quiero eso. digo quiero me entierran en el, en el Galve directamente, ahí lo ¿no? ¿pero es un, una idea seria, digamos, algo que, que lo, no, lo querés es una, así? Es una, una, fantasía. Que uno tiene, una fantasía que uno tiene, obviamente, que, que no creo que, que llegue a pasar, suceder, porque es difícil, ¿no? Dejar un, dejarlo escrito y que y después lo, la gente lo haga, ¿no? Pero bueno, no pensemos cosas feas, vamos a pensar que. <risas> no! <risas> solamente Es, eh, digamos, la, la pasión que le tenéis, el cariño, el tantos años juntos que. Este, no. Sí, a yo, veces lo, yo, yo lo siento como. Yo, yo lo siento como un hijo, el auto. Sinceramente, aparte, al no tener hijos, Al no tener sobrino, nada. Uno se encariña de una forma. No, no yo solamente. Todos los que son fierreros y llaman su auto es como. es como parte de. de parte de su alma, ¿viste? No, no, Es algo inexplicable, que hay gente que no lo entiende, ¿y cómo puede ser que quieras un pedazo de chapa? Y bueno... Hay muchos no recuerdos. Ah. Claro, también. ¿Qué, qué le dirías a, la, a las personas que hoy en día este, están restaurando su auto, que avanzan poco, <risa> y a veces vos decís, no, no sé si decir que estoy perdiendo mi tiempo, pero es que no, no avanza, que no... No progresás en el auto. Vos ya a 26 años es una locura con el auto y, y hoy en día ni sí. siquiera sabés cómo va a terminar. No sé, qué sé yo. La verdad que eh, son cosas que, que depara el futuro, ¿viste? No? Pero todo lleva tiempo igual, ¿eh? No es que, que todo todo se hace rápido. Todo depende, obviamente, siempre digo, de, de, del bolsillo que uno tenga, de, de dónde vivas o también, ¿no? Porque vos te imaginate... La diferencia de vivir acá en capital o vivir en Salta, por decirte una, una, claro. una, una provincia, que yo sé que allá no hay nada porque tengo gente que, que me escribe, che, acá no hay nada, mandame cosas. Y <risa> obviamente tiene, tiene mucho que ver eh, la, la, la, la, la localidad o la provincia que estés, ¿no? Fer, ¿qué pensás de la rivalidad de Piedigrosi y Giuliani? ¿Ya te estás metiendo en. Giuliani. Sí, Silviani, no son. Eh, oh, todos monstruos, son, ¿no? Fern, un amigo, Piedigossi, que, digo, sí. que ah, la verdad, mira. sí, la verdad que hizo, hizo maravillas con, con los motores, cosas que la verdad na, nadie pensaba que iba que iba a lograr un auto, un Falco, ¿no? Justamente. Es una eminencia. Todos que, sí, sí, todos pensamos que estaba, que estaba limitado a, a, por, por, a un tiempo, ¿no? Por, o sea, hacer un tiempo en, el, en las picadas y. Y Fer, la verdad, que rompió todos los relojes y lo sigue rompiendo. Y Giuliani, bueno, es, el, es, la, es la, rival, la rivalidad directa de, de digamos, de Choloré. Dos claro. monstruos, la verdad que me saco el sombrero. Sí, sí, sí. Este, creo, bueno, creo que muchos coinciden en que el, el Falcon tuyo es el, el más famoso del país. Para mí, según lo que yo he visto, este, puedo decir con, con todos los seguidores, con todos los comentarios de que el tour y el Grisón son los más reconocidos grisón, del país. Sí, auto, la cantidad grisón, de, la de, de videos que circulan, la cantidad de, de fotos, de, de pedidos, de comentarios, sí, son sí, autazos, sí. autazos Y el Grisón, sí, el, es grisón, el grisón es una hermosura. Aparte, ya sabemos lo que lo que anda, ¿no? Es otro auto maravilla. que también no termina nunca de, de reinventarse. ¿Cuál? El Grisón. Edison. Siempre le están metiendo, ¿viste? Siempre siempre hago nuevo, sí. Y ahora también creo que están poniendo más nuevas, por lo, por lo que vi en Instagram. Ah, no, sí, ahora uh -huh. Se puede creer. Bueno, Fernando, quiero ver si te dejan alguna otra pregunta por acá. Dale. ¿Qué, qué pregunta me lo a llevar? A, a ver, ¿qué es lo que quiere saber la gente? El número uno, te tiran todo, todas flores. El número que están uno, el público pide una tirada contra el Falcon de los nonos. Bueno, pues uh. son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. El, el, el de los nonos tiene un motor de TC pleno. Ya sabemos, ¿no? ya al escucharlo te das cuenta que es un número de carretera. Y está relacionado para, para, para andar arriba. Tiene otro tipo de, de, de multiplicación. ¿no? Eh, el mío está más. O sea, está en, en, en la mitad, viste, entre la moto de picada y una moto de calle. Hay, hay veces que no podés comparar autos, viste, porque tiene mucho que ver lo que es, lo que te decía antes, la relación de, de diferencial, viste, y ahí claro. se nota mucho, se nota mucho. Vos por ahí corres con un auto de esos y de abajo le sacás, no sé, cinco autos y después arriba te pasa parado. Sí, sí, nada, no, aparte, falta <ríe> Son de... Cosas Arriba me parece que no lo para nadie. <ríe> yeah, arriba no fuerte por, lo, por los videos que se ve pasa muy fuerte, rápido. Y el sonido, bueno, es, es único. Sabes que estaba viendo el otro día? Y lo subí a Instagram cuando estuviste con, con el flaco, ¿no? Con, con Traverso. Mm. ¿Vos te acordás qué fue lo que qué fue lo que te dijo cuando él estaba arriba del auto? Eh, no me acuerdo mucho, pero fue algo muy cómico que. Digo, pone en marcha, flaco. Y, y era muy cuidadoso, ¿viste? como que no quería tocarlo. Y, oh, y no quería arrancar el gocho. No, aparte, no quería arrancar. Yo me quería no se fallar. Y bueno, hice toda la fuerza y arrancó. Y, y aceleró a Flaco, le dio. Aceleró en vacío un toque. Y, y dice: Vos estás loco. Me dice. <risa> o sea que que el Flaco te diga: Vos estás loco. yo no, me, me superó Para Andar con eh. semejante bestia. <risa> eh cada el flaco es el número uno lejos eso. ¿tenías ganas de que te, de que te firmara el a ir volante o fue algo que a, apareció él y o sea estaba en tus planes eso? Sí yo había llevado, había llevado el no, marcador sabía que iba a estar el flaco y la idea era que sí que me sirve pero frenó pero no el volante como que salió espontáneo viste fue Frenó el volante y quedó viste justita la firma ahí y la, la pasaba muy bien, eso fue en el año 2013 O 2012 claro. Ya, como pasó el tiempo eso hace mucho, sí Un grande ¿Se firmó esa parte nomás o hubo otra parte que también puso su, no, su marca? No, ahí solo es es De volante nomás Dice acá uno si voy, si voy a lo del polaco, ¿me venderá una leva zurda idéntica a la del pastor? Sí, ¿por qué no? Sí, claro que sí la, pedí, la la te la vende, la, la No sé si lo hace la misma. <ríe> Yo, eso está, está en el polaco después. <ríe> eh, ya me voy a sí. poner a investigar qué es lo que es eso de la, de la leva zurda. <ríe> no lo había escuchado nunca. La leva zurda trabaja con engranajes. O sea, la leva original de un Falcon tiene cadena. ¿Viste? Cadena, Ajá. o sea, un engranaje y cadena. La leva zurda tiene engranajes. O sea, al claro. tener engranajes, gira al revés, ¿viste? Se juntan los engranajes y la leva gira para el otro lado. Por eso le dicen zurda. ¿Tiene más torque así? ¿Ganás más, más potencia? No no, no, no, no, potencia, pero se puede hacer una leva más grande ser zurda. Y aparte, al, al girar con engranajes, eh, no, no, hay, no, hay, no hay posibilidad de que, de que haya juego, que se corte la cadena. Es la claro. seguridad también. A ver, me parece que éramos varios los que estábamos con esa duda acá. Claro. Y aparte... Bueno, es ¿no? Ah, mira todas las preguntas que tenemos acá. A ver. ¿Qué dicen? No, no son preguntas. Son preguntas que se me han mezclado con otras publicaciones. Bueno, ah, ¿de bueno. cuándo tiene el Falcon? Eso ya lo, lo habló, del año 94, hace 26 años. 94. Que mucho tiempo. Me imagino que ese te lo va a dejar para toda la vida. ya. No, ni se pregunta eso. Sí, no, no, sí, lógico, no, no, venderlo ni, ni, ni pasa por mi cabeza, la verdad que... Y tampoco hubo mucha gente que me ofreció, no sé, porque me imagino que saben el final de la respuesta, ¿no? Pero, eh, qué sé yo, eh, cuando hay algo que te gusta y algo que te apasiona y se va, no sé, yo pienso que me, que me aburriría. Me, me aburriría o sea, de, de, de no hacer nada con respecto al auto, ¿no? Me preguntan todo en qué estás trabajando. No sé si lo querés contar, sino... no. De, ¿De qué trabajas? En televisión. Todo el mundo pregunta eso. Bien. <risa> en la tele, la burro, en la tele. Bien. Sí, ¿De qué laburé, pastor? He visto que estuviste en Tinelli ahí. Sí, sí, hago. Trato, trato de trato de hacer un poco el actor, pero a veces me sale, a veces no. <risa> ¿Qué va a hacer? Hay que, hay que comprar las cosas del falco. Hay que hacer algo. Vos sabés que había una pregunta, creo que de la gente de A toda Velocidad, que son un canal de YouTube. Este, sí, estaba sí, muy no, buena. Eh, también. Eh, sí, no, Germán, ¿cómo sí. no, llama? Sí, no, pero es, es de, lo, de una sección que tienen ahora último eh, que preguntaban: ¿qué es lo que le dirías al auto? ¿Qué le diría a quién? ¿Qué le dirías al auto? Si vos pudieras transmitirle algo al auto, ¿qué es lo que le dirías? ¿Qué es lo que te transmite a vos el auto? ¿Qué le dirías? ¿Qué le diría? ¿Qué es el amor sí. de mi vida? Eso le diría. Es el amor de tu vida, ¿eh? ¿Qué tal? Es el amor de mi vida. Totalmente. Sin, sin ningún lugar de dudas. Qué bueno, qué lindo saber este, este, eso. Este que me saca, El que me saca plata, que me saca eh, tiempo, el que me ha sacado novias, el que me ha sacado la puteada, <risa> es todo. Es todo. Es todo. Bueno, Fer. El pastor es todo. Vos sabés que me, la otra pregunta que también me hacían acá es eh, si ¿qué auto tenés de diario? ¿Qué, ¿Qué auto usás a diario? Tengo En este momento tengo un Passat. Un Passat casolero. Uh, te, un TDI. TDI. Nada que ver con el consumo del pasar con del, el. De, pasamos del, del metanol al diésel, al, al, al, al, al, así, de, de un salto. A la economía total. Sí, la verdad, no, una maravilla. ¿Qué, qué, no, ¿qué, ¿qué año es el, el pasar? A ver si corta, ¿cómo? ¿Qué año es? La auto, ¿2008? Sí. 2008 2008. La línea 2008 Es una nave ese auto Muy lindo Sí, la verdad que Es un lindo alemán Yo tengo algo del, del Passat Que es un Volkswagen Gol 1.9 Así que algo, algo debe compartir En el motor con ese auto Alguna, alguna parte tiene, de compartir Algo de tener, seguro Si es Volkswagen, algo, algo comparte. Estoy enamorado del diésel Sí, la verdad es que yo no tuve diésel Jamás, jamás tuve diésel Y eh, yo hablo con un amigo Y digo, mira volverme a un auto automastero No creo, después de esto Miro, Porque es el verdad es es maravilloso de Cómo funciona el rendimiento Del, del motor La velocidad que, no, que tiene La aceleración una, En mi caso, por, por lo menos este La parte de la economía Es impresionante Vos decís, ¿Sí? me voy a tal lado Y no me preocupo ni me preocupa la este, aguja, nada, o sea, te va a... Ni pensás en Anasta, totalmente, ni pensás. Y, Yo tenía antes que ves... un Strat. ¿Cómo? ¿no? Estrada, ajá. No, que te contaba que antes ese tuvo un Stratus, un Krailer Stratus. ¿Te ubicás? No. ¿Un cuál un autoamericano, un Krayler Stratus. Ah, un Kragler, sí, sí, sí. Sí, y bueno, era una draga lo, lo que consumía. Auto americano, auto grande, motor R6, y, y cada vez que tiene en un lado tiene que pensar. Este, si voy acá me sale 300, si voy acá me sale 400. Sí, exactamente. Pero bueno, mucho, ¿viste? Y con este, como así vos te olvidás. Y olvidé. ese, me imagino que lo tenés, no, no, no, le, no le has tocado nada a ese auto. No, no nada, nada, nada. Ni sí. pienso hacer nada. Encima, TDI debe andar una locura. Muy lindo auto, enorme. me preguntan qué caja tiene, qué diferencial. Tiene caja science el auto, una caja Science 840 acostada, y diferencial dan a 44. Tengo que hacer mi tarea y ponerme a a estudiar el tema de las relaciones y todas esas cosas, porque ahí yo estoy todavía verde. Sí, sí. No, no, no es complicado, pero bueno, es que de le, la le mano es fácil como todos. Daniel Asís es de, de Uruguay, recién lo, lo comentó ahí y bueno, fue el que, el que más este preguntas hizo, ahí Uruguay. está. <risas> Qué grande, un saludo Uruguay. A vos Fer Qué te gran. encanta ir a los encuentros, me parece, ¿no? Siempre tratás de, de estar en encuentro? los... Sí. Los encuentros hace mucho, no vos, che, ahora que bastante, no vos? más que todo no no por por, por, no voy porque no tengo ganas, más que todo porque está desarmado Pero sí, claro. hay en muchos encuentros y muchas, y muchas exposiciones. También, muchas exposiciones. Ahí tengo un montón de trofeos que están guardados hace mil años, juntando tierra. Pero bueno, es lindo. es lindo. Hoy hoy se vive diferente todo esto. ¿no? A través de las redes sociales eh, es, es, es fantástico. La verdad que estar hablando con vos, que estás desde Córdoba, hablando de cierre, con gente a través de, de esto, la verdad que era impensado. Sí, la verdad que sí. Como vos dijiste, yo nací con esto, yo nací con esto así que... Claro, están, están los genes. Están los genes. Acá, acá preguntan si conocés el, el Falcon de Pablo Martínez, que Taverso le, le firmó el capot. No, che, No lo está leyendo. Pablo Martínez no, no lo dijo. Pablo Martínez no. No sé de dónde está un poco el auto, si de acá al Capital o de provincia No sé bueno, quién es. vamos a, a ver si se suman algunas otras preguntas. ¿Cuánto va? ¿Vos ya cenaste ya o no? No, todavía no. Pasame, <risa> pasame un sándwich por acá, dale. Usemos la tecnología. A la 52 factor, minutos. Pero se corta en 8, ¿no? 52 minutos. Dios, ¿se sí, se minutos. Corta claro. Exactamente. Che, ¿tenés que ¿Vos, vos? algún día, si ¿sí hay algún encuentro acá en Córdoba, a venir? Sí, sí, aparte te iba a decir justamente, ¿costa cerca de lo de Ari? ¿Ari Polme. No, cerca canteor, no, pero Córdoba no, no es tan grande como Buenos Aires, para nada, o sea. Por ejemplo, ya, yo de acá, Alta de acá, Alta Gracia, llego en 25 minutos, 20 minutos, ¿viste? Que ahí nosotros tenemos un autódromo. O claro. sea, Río Cuarto. Uh -huh. sí, este, sí. Y, y con Ari, bueno, estuvimos charlando y él sí, él tiene ganas de venir y que hagamos algo acá en, en mi casa. Claro, sí. Y bueno, ¿quién te dice que, que para el verano me, me den la vuelta y los visito? No voy al auto. Vuelvo ¿eh? <risa> <risa> voy con el No, listo. bueno, pero. <risa> Hacemos un asado en vivo acá con todos lo, <ríe> los seguidores del Falcon. Dale, estaría bueno. Estaría bueno. Igual que, no que acá que ya un, bien. Un, un, Sí. un fan a Falcon ahí, ¿no, en Córdoba? ¿Ya hubo un, un encuentro? Me mataste. Te maté, ¿no? Te mandé a marzo con esta pregunta. Me mandaste a marzo. <ríe> me mandaste a marzo. Ahí pregunta lo, Martín, lo con... Si conozco a Juan sí. Pablo Milones, ¿cómo lo voy a conocer? Al, al Frane, Frane Cuarto, es un amigo de, de toda la vida también, eh, es de Pilar, el eh, localidad acá de, de provincia, y tiene una ranchera hermosa eh, celeste, con fierro de bajo Llanar. Llanar, el piloto de Llanar? ¿lo tenés? Sí, sí, sí. sí. Bueno, y, y tiene enfermos de Ford como yo, igual. Y tiene también otro falcon, falcon gris como el mío. Lo tiene para hace 30 años también. Y bueno, ahora parece no. que va, va a tomar vida de vuelta. Sí, un amigazo. Hay, un amigazo. hay mucha, muchas joyas que están escondidas por porque, bueno, este no a todo el mundo le gusta el tema de las redes, ¿viste? No no a todo el mundo está en, el, en las redes. Claro, hay gente que, que es media antipática, ¿viste? No, o no se encuentra, o, o no, sí, le, no le gusta exponerse. Dentro. Porque yo yo también estoy, bien, no en contra, pero a veces tener tantas redes sociales como que estás todo el día, ¿entendés? Que el WhatsApp, que el Facebook, que el otro Facebook, que el sí. Instagram. Que... Basta. <risa> Basta. Che, pero vos te tomás el tiempo de responder todo, la verdad que eso es admirable. este veo sí, que cada, ¿cómo no? cada comentario que te dejan... Pero sí, por supuesto. ¿Cómo lo cómo, cómo, cómo no voy a contestar si, si soy no mayor? Yo no soy más que nadie por tener un auto. Ah, eh, no, bueno, la gente, la... viste, que se le, se le suben los humos y ya. Nada, <risa> no, <risa> no sirve. No sirve. Para menos a mí no, no me gusta. No, no, no me encuentro cómodo eh. Está buenísimo, está muy bueno. este La verdad que la humildad ante todo, viste, y, y bueno, se van creando relaciones que uno ni sabe a dónde llegan, amistades que, que bueno, se hacen grandes, viste. Te dan una mano en el momento en el que la... No, ya, eh, no. ni, te lo, ni te lo imaginás, ni lo esperás. Tal cual, tal cual. Pero vos tenés un Falcon, ¿no? ¿Me dijiste? Sí. Yo tengo un Falcon, sí. Lo compré hace muy poco. Hace dos meses. Eh, porque, bueno, yo siempre, antes de dedicarme a esto, hacía videos, ¿viste? Tengo videos muy sí. virales del Falcon. Tengo un par de videos que... Uno, por lo menos, ya está llegando al millón de, de vistas, que un montón para lo es que un es montón. un auto, un Falcon y bueno mi, el canal mío de Youtube también tiene muchas visitas de Estados Unidos y de Australia yo sé que en Australia son mucho más fanáticos que acá, eso lo doy por hecho allá el Falcon se bueno se, se continuó hasta el, hasta el 2016 ¿viste? claro es, es otra cosa obviamente y y bueno, un día dije, tengo que progresar con, con mi canal de YouTube, porque ya no sé dónde sacar videos, o sea, ya no sabía qué inventar. así Todos los videos que existen en internet deben estar en mi canal. No me digas. Ah, sí. Así como yo no día ganas? pensándolo el, el rincón del Ford. El rincón del Ford, ah, igual, ok. Igual, Bien, claro, claro, sí. Y tú por ejemplo, el video tuyo del Pastor de Matadero se llama, tiene 300.000 vistas. ¿Cuál es? Este. Se llama El Pastor de Mataderos, lo mejor del Pastor de Mataderos. Ah, ok. Te voy a mirar este... después. Bueno, a muchos videos ya mucho, mucho repetido del automóvil, no, como que no hay material sí, Sí, no. claro, no, que, no, no se encuentra. Habría que, que hacer una, una renovación urgente. Ver, una tenés, actualización, me, me parece. Sí, sí, sí. Bueno, allá va y, sí. y bueno, vos sabés que dije, esto tiene que progresar, tengo que, que. Me lo estaba tomando un poco más en serio, ¿viste? Porque me empezó a dejar un, una moneda y dije, bueno, me la voy a jugar y, y voy a ver si, si puedo hacer algo con un Falcon. Yo no tengo idea de nada, ¿eh? Bueno, pero la foto, yo también. Pero yo no tengo. No tengo idea de nada. Este, bueno, Sí, bueno, me siento un poco identificado con lo, que, con que, la historia que vos me contaste. ¿viste? Claro. Y bueno, ahora estoy metiéndole al, al, al Falcon, le tengo que conseguir un motor, pero muy de a poco. Muy, no tengo nada de apuro. Tranquilo. ¿Vos <ríe> a, veces, vos qué tenés? a veces 24. O sea, es un nene todavía. Me ve mi viejo y mi abuelo y me dice, che, ¿y qué le, le va a hacer algo al auto hoy? Yo le digo, nada, no, sí. No hay nada de apuro. <risa> <risa> Lavarlo por ahora. Y yo aprovecho los, los sábados, ¿viste? Y, y saco un par de videos y bueno. Eso y es lo que, lo que va a YouTube ahora. Eso es lo que, de, de lo que se trata el canal mío en YouTube ahora, ¿viste? De, de que vean la evolución de cómo va el Falcon. Hubo un par de marcas que, que me regalaron herramientas, ¿viste? Crossmaster y Dogwen Pagio. Ah, bien. Bien. Y obviamente. Eh, con el tema de la publicidad ellos se coparon, ¿viste? Porque más o menos estoy llegando a 200.000 personas por mes. 200, mil personas. Mirá este, que bien. Así que bueno, de a poco, de a poco viendo qué, qué es lo que sale. Bueno, de, de a poquito todo se va se va dando, queda tranquilo. Con el día presentado vas a tener el auto armado, vas a ver. Vos sabés que me, me cambió un poco la vida el auto. Este... Hay veces en el que estoy pensando en el auto y digo, me lo imagino, me lo imagino manejándolo, ¿viste? Me claro. encanta. Bueno, es una cosa eso hermosa. soñar. Estás está soñando el auto. Y el día el día menos pensado te, te vas a despertar y vas a estar arriba del auto. Y vas es, a decir, mira lo logré. Es así. Sí, no, hay, hay, hay, hay que ponerse la meta, nadie Si te pones la meta, te pones positivo y llegas. Exactamente pero me parece que nos quedan 10 segundos este... Dale, dale, nos despedimos Así no, no se corte y queda mal Por favor, la verdad que fue un gusto Seguramente dale. esto se va a volver a repetir Dale, como quieras Vos sabés que no se cortó <risa> Pero bueno ¿No se por... cortó? Este... No, no, no eh, Anduvo muy bueno. bien el wifi Así que estoy re contento eh, Porque la vez Rara. pasada Cuando te viene el vivo anduvo muy no, mal. No, con Ale, no, con Ale, pobre estaba. Tuve que usar los datos, viste, y me tuve que poner todo el sector de la casa y acá la verdad es que estoy, se ve bárbaro, te escuché perfecto, así que vamos, bueno, podemos hacer otro como quieras. Por favor, <risa> estiche la, la idea de, de juntarnos con, con Ari, que siga en pie, sería sí, sería muy bueno, la verdad. Obvio, obvio, sí, sí, sí, aparte ese mil que no había acuerdo. ¿Cómo es, no, es el Insta no, del pastor? El pastor de Mataderos. Claro, simple. Sencillo. Ahí en, el, en, mi, en mi Instagram pueden encontrar un montón de fotos y bueno, seguramente van a encontrar también este video. Y, bueno, vale. Aprovecho para, para dar un cierre, eh, el, invito a la gente que está en el vivo y todos los que lo, lo van a ver después a que participen de un sorteo de resortes progresivos. Hay una casa de, de repuesto Mirá. de Buenos Aires que, que se ha copado con esto. Y bueno, como dije en las historias, eh, hay ot otros sorteos más que se vienen. Así que bueno, contento. Contento porque hay que premiar a, lo a los seguidores. <ríe> claro, obviamente. Hay que tentarlos. Chefer, este, un gusto. La verdad que agradezco mucho. Yo te dije un montón de veces que estaba re contento de que haya aceptado mi invitación. No, al contrario, amigo. Cuando quiera, cuando hasta que estoy presente y hablando de fierro y de la vida y de lo que fuera. Excelente, una, charla, una buena charla de viernes Así No, de, de sábado, de viernes y sábado Te uh, no, equivocaste no, no. de vuelta Te equivocaste de vuelta Ojalá fuera viernes No, porque lo, todos los otros, otros eh, Vivos han sido un viernes Y bueno, y el vivo tuyo lo hace con el viernes también Así que estoy con la mente en que, en que es viernes Claro, que, que ayer, ayer se me complicó Lo dije, que estaba, sí. estaba en la calle no, Bueno, un no, no problema Me voy a comer si Me voy a comer la, la lapicera <risa> Yo acá tengo la pizza que me está esperando hace rato. Uy, <risa> oh, me reí, no. Bueno, hey, amigazo grande. Andy. Dale, otro, cuídate. Saludos a todos. Gustazo, Gracias por la, por la buena onda y por los mismos mensajes. Nos vemos. Saludos. Chao, chao.